Para obtener los archivos generados por la aplicación de mapas mentales Mindomo, que es esta de aquí, debemos hacer lo siguiente. Pulsamos arriba a la derecha en la I de Información y aquí nos aparece la opción Compartir el mapa. Pulsamos en Compartir el mapa y cuando salen las opciones de compartición simplemente cancelamos dándole con la flecha hacia atrás. Bien. Esto ha generado un archivo .mom y otro archivo .png que es de imagen a los cuales podremos acceder en la siguiente ubicación. Accedemos a nuestro explorador de archivos, mis archivos, en dispositivo, y una carpeta que se llama Android, escrito con A mayúscula. Dentro de Android accedemos a Data, dentro. Aquí tenemos los archivos generados por Mindomo, accedemos a ella, caché, export y aquí están los dos archivos generados. Si dejamos pulsado el dedo sobre el que queramos compartir o copiar o lo que queramos, pues tenemos aquí las opciones arriba a la derecha, incluso eliminar, compartir o hacer más cosas. Bueno, Si le doy a más, puedo copiar el archivo o moverlo cambiarle el nombre ponerlo donde yo quiera en, en cualquier parte de mi tablet también lo puedo compartir directamente y subirlo pues alguna de, a la nube o alguna otra aplicación por ejemplo si quisiera hacer una entrega pues en google classroom Ahí tengo un usuario de alumno Bueno, voy a elegir otra clase mejor, esta que tengo de pruebas. Bueno, pues si quiero hacer una entrega en esta opción, pues puedo darle a Añadir archivo adjunto, adjuntar archivo, y aquí me aparecerá el buscador de elementos, pues voy a Internal Storage. En el mismo modo navego a donde he navegado antes y aquí tengo el archivo que, que podría compartir, bueno, subirlo a, a la entrega, igual podría hacerlo en cualquier otra aplicación de bueno, pues de, de aprendizaje, Samsung School, Moodle, eh, Class, lo que nosotros queramos.